Quienes ya están sentados aquí en el estudio del séptimo día son ni más ni menos que el neurocientífico y diputado, quien te dice, candidato a presidente Facundo Manes y también el intendente de la capital, Ulpiano Suárez. ¿Cómo les va? Bienvenidos, gracias por haber venido. ¿Cómo están? Buenas noches, Buenas noches Buenas a bien, los dos. Bien. ¿Todo bien? Muy, muy bien, bien, gracias. Muy bien, gracias por estar con nosotros. ¿Todo bien? ¿Tranquilos? Por supuesto. ¿Los han recibido bien, Facundo? Muy bien, bueno, muy contento muy, de estar me en Mendoza. Eh, nosotros contentos de recibirlos a ambos, de poder dialogar. Mañana van a tener una charla en la Plaza Independencia. Facundo tiene una apretada agenda política, así que nos vamos a meter ya con el programa. Eh, Rosy Agus, ¿redes para esta noche de Séptimo Día? Bueno, claro, como siempre estamos Para que podamos intercambiar mensajes En arroba séptimo y un bajo día eh, En ese lugar pueden dejarnos todo lo que quieran y además, y además, estamos con el hashtag Manes en 7D De esa forma empiezan a opinar entonces En nuestro Twitter Porque hasta las 23.30 hacemos 7D Los dejaron no, el piano fuera del hashtag Pero bueno, el piano ya ha venido acá en otra oportunidad Hoy, hoy Manes <risa> es nuestro invitado a nivel nacional E insistimos, en un ratito Galo Limón eh, figura internacional, como bien decía Rosana Villegas, sentado aquí con nosotros. Gracias por venir, me voy a saludar de vuelta. Un placer. Como la quinta vez en la noche, el piano también. Eh, varias preguntas, la primera es si va a ser o no candidato a presidente el año que viene, como tanto se ha dicho. Yo tengo la convicción y la determinación de impulsar y trabajar en un espacio que transforma a la Argentina, creo que ese espacio no puede ser de los extremos, ahí estaremos hasta el final. ¿Qué, ¿Qué significa respecto a si va a ser o no? Que tengo la determinación y la convicción de liderar un espacio que transforme a la Argentina y la sociedad me pondrá en el lugar que ella considera, eh, pero vamos a trabajar para que haya una alternativa que salga por arriba del laberinto, de esta grieta que nos empobrece, uh -huh. nos embrutece y nos atrasa. Y en el marco de ver si está ahí o no, que sabemos, falta mucho tiempo y, y tiene un gran bagaje de cosas detrás, ser o no ser presidente, ni más ni menos, pero bueno, genera mucha expectativa. Se ha hablado también de la posibilidad de que Juntos por el Cambio, en el espacio en el cual está inserto el radicalismo, pueda llevar fórmulas cruzadas, pueda llevar o a un radical a la presidencia y a alguien del PRO a la vicepresidencia, o viceversa. ¿Usted estaría dispuesto a ocupar ese lugar si fuera vice de, por ejemplo, Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich? Yo creo que una de las dificultades, de los errores que se ha cometido en el 2015 y después en el 19, uh -huh. fue hacer alianzas por encuestas, para ganar elecciones. En el 2015 se hizo una alianza para ganarle al kirchnerismo uh -huh. y en el 2019 se hizo una alianza para ganarle al PRO o a Cambiemos. Y, y no se pudo transformar la Argentina. Uh -huh. eh, no fue un buen, buen gobierno el de Cambiemos y es un desastre este gobierno. Uh -huh. Creo que eh, la responsabilidad ante tanto... Eh, Hartazgo, como bien definías vos en tu editorial, tanta tristeza, tanta resignación, eh, no es unirnos para ganar una elección, porque ya se vio que se ganó una elección y no se pudo transformar la Argentina no, en la Se modernidad. ganaron dos, de hecho, y no se pone. No yo se creo que el año que viene se va a votar a favor. Yo creo que el año que viene se va a votar lo nuevo frente a lo viejo y a favor, porque venimos votando en contra de algo. Uh -huh. Y para eso hay que hacer un acuerdo programático, un plan de gobierno, un plan de país. En un momento de Gol, uno de los líderes de la Francia moderna, se preguntó ¿cuál es la idea de Francia? Y nosotros vamos preguntando preguntarnos ¿cuál es la idea de Argentina? ¿De qué vamos a vivir en 5, 10, 15 años? ¿Cómo vamos a generar riqueza? Y ese plan de gobierno eh, tiene que ser explicitado en la sociedad, por eso estamos recorriendo, mañana con el piano estaremos en la plaza, hablando de ese sueño colectivo, de ese destino común, coincido con lo que vos dijiste en la en la editorial de salir por arriba del laberinto de esta grieta que nos empobrece, nos embrutece e impacta en la economía porque el riesgo país de Argentina en los últimos meses fue parecido al de Ucrania que está en uh -huh. guerra. Y Nosotros no estamos en guerra pero hay una falta de confianza, de destino común. Y con respecto a las fórmulas cruzadas yo eh, creo que hay un nuevo radicalismo que se puso de pie, que quiere liderar la coalición, que quiere ampliar a otros sectores, a votantes de otros sectores defraudados con el frente de todos o defraudados con Cambiemos y yo creo que el radicalismo está en condiciones de liderar eh, la coalición electoral del próximo gobierno y vamos a trabajar para eso. Se debe definir un candidato del radicalismo. Uh -huh. Está Alfredo Cornejo, está eh, Gerardo Morales, hay, puede ser Valdés también el gobernador de Corrientes. Uh -huh. Gobernamos exitosamente tres provincias. ¿Puede ser Manes? Por supuesto que hay muchos candidatos de radicalismo, pero lo importante es que el radicalismo eh, ha entendido una cosa que los partidos políticos no tienen el derecho divino a existir si no se renuevan, si no se adaptan a la realidad, si no le hablan a los jóvenes, si no hablan de los temas actuales, si no incorporan nueva gente. Eh, y en ese aspecto, el año pasado el radicalismo lo que hizo, es sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde ampliamos la coalición y le ganamos al peronismo por primera vez desde el retorno de la democracia al peronismo unido, fue eso, fue ampliar, decir acá estamos, queremos ganar, eh, el liderazgo de la coalición Y hay que trabajar mucho para eso Pero está en una situación histórica el radicalismo Como lo estuvo en los 80 Porque en los 80 fue el último salto civilizatorio de la Argentina Antes de los 80 Nosotros vivíamos resolviendo los problemas políticos Económicos y sociales con violencia Hace 40 años que nosotros resolvemos Los problemas dentro del marco democrático Eso fue un éxito colectivo sí. Pero fue impulsado por un radicalismo Con un liderazgo que nos convocó a todos como fue Alfonsín Desde entonces ...fracasó todo económicamente... ...fracasó Alfonsín, uh -huh. fracasó el menemismo... ...con la convertibilidad que estalló en el 2001... ...fracasó el kirchnerismo con 50% de pobreza... ...en lo único que fuimos exitosos... ...fue el marco democrático... ...hoy necesitamos un nuevo salto civilizatorio... ...cuál es entrar a la modernidad... ...al progreso, a los desafíos del siglo XXI... ...a generar riqueza... ...en los 80 el dilema era de, eh, dictadura... ...versus libertad... ...hoy el dilema es más decadencia o progreso... ...y yo creo que esa nueva mayoría social que pueda tener una mayoría legislativa para transformar la Argentina, porque esto no lo hace nadie solo, no puede venir de los extremos. Y yo creo que hoy eh, hay dos espacios políticos mayoritarios, el de Cristina Kirchner y el que lidera Mauricio Macri, y yo creo que no es bueno para el país que no se genere una nueva mayoría que salga por arriba de esta grieta. Así que trabajaremos para eso. Bien, bien. Co completo e interesante el abordaje histórico. Quiero hacer una pregunta, bueno, Rosana y Agustina, la las dos. Bueno, obviamente. pero en, en ese contexto de ir buscando y salir de la grieta, salir por arriba de este laberinto, como usted plantea, este para, para algunas figuras del PRO siempre hay un límite. Cuando le preguntan a quiénes podrían agregar, hablando de dirigentes, ¿no? Dentro de ese eh, pacto político o dentro de esa posibilidad o esa oportunidad de estar todos juntos generando un proyecto de país insisto para algunas figuras del pro el límite quizás son algunos dirigentes del frente de todos hay un límite para Facundo Manes hay algún dirigente que no debiera estar adentro pensando ese proyecto de país el tema que yo lo veo al revés yo veo que acá eh, tenemos que discutir ideas y tenemos que ir al voto de la gente eh, a mí cuando yo cuando yo hablo de una nueva mayoría social no hablo tanto de una reunión de dirigentes en una mesa en un sí. lugar oscuro arreglando eh, si hay eh, pollo o pasta en el menú el año que viene. Yo estoy hablando de que el votante de un sector que está defraudado y del otro que también se siente no representado, se unan en un propósito común, en una eh, eh, en una nueva en un nuevo paradigma. Entonces, eh, yo creo que nos, el, el, el que se imponga el año que viene va a tener que tener el voto de, de diferentes sectores. Pero esto no, sea, no para mí no es de arriba para abajo. Yo creo que eh, es una discusión de ideas, la, la coalición cambiemos y la coalición del Frente de Todos han fracasado en parte porque fue una alianza para ganar elecciones, pero no fue una alianza de ideas. Yo creo que ahora la sociedad no nos perdonaría si no discutimos qué modelo de país, qué acuerdo programático tenemos y tenemos que unirnos pero en base a eso y el apoyo que tiene que ser de, to de todos los sectores. Eso está claro, pero también es la grieta existe, o sea, negar que existe la grieta sería como un punto de partido incorrecto considerando además que hay dos estilos de países completamente distintos que piensan unos y piensan otros. ¿Cómo se llega al medio? No, no, no el medio no existe. El, el medio no existe. El centro eh, es imposible porque si él es de River y yo soy de Boca... No hay medio. No podemos ser mitad de que nos une Lo que, nos une, Boca, lo que claro. nos une la selección argentina. Ajá. Entonces, ¿qué nos unió? En la democracia, en la reconstrucción democrática. Yo estoy hablando de que para que Argentina salga necesita un consenso de entrar a la modernidad. Acá todavía no definimos si somos un país capitalista o mercado o antimercado. Todavía no tenemos definiciones básicas de país. Entonces, este salto civilizatorio que necesita Argentina eh, requiere de eh, una mayoría social. Que entienda que más allá de las diferencias que tenemos el desafío es mucho mayor. Uh -huh. eh, en la democracia nadie dejó de ser peronista, nadie dejó de ser conservador, socialista o radical. Uh -huh. Pero todos entendimos que teníamos que entrar en la democracia. Yo lo que digo es, nadie, yo no, no, no pretendo, aparte conozco la mente de las personas, de la sociedad, de cómo funciona. La grieta existe en todos lados. En Estados Unidos hay una grieta más sí, feroz claro. que acá. Sí. El Brexit en Inglaterra fue es una. Más sí, feroz claro. eh, sí. En, el, lados, en, en sí. España se quieren ir los catalanes de España. Uh -huh. Ahora, ¿qué pasa en esos países que se desarrollaron? Había. Nadie discute la generación de riqueza, eh, el, no, mer el mercado, es que la ver, ley. Acá, acá la grieta no, nos ahoga sí. y no nos permite pensar algo por encima e de la... Pero, la economía. Pero Facundo, ¿cómo se hace en este contexto absolutamente argentino, digo para poder eh, sobrepasar la grieta? Si en realidad uno ve las propuestas de muchos de los referentes que incluso pretenden competir por la presidencia el próximo año y te das cuenta que lo que justamente alientan es oponerse al otro, como lo planteabas. Esto, yo no soy esto, soy esta otra cosa. Yo no soy kirchnerista, yo uh -huh. no soy macrista. Eh, macrista yo no... ¿Cómo se hace en este contexto, absolutamente argentino, para, para reforzar lo que te pregunta Agustina, para poder sobreponerse a la grita y salir airoso? Bueno, acá van a tener un consultor político internacional. Uh -huh. Él le va a explicar que para ganar una elección hay que apelar al tribalismo, porque los seres humanos somos tribales. O sea, uh -huh. que los, estos líderes que apuestan a la grieta y al tribalismo eh, son exitosos electoralmente, pero para el país es un desastre. El desafío, de probado, por, el desafío de salir por arriba del laberinto genera menos atractivo, pero es el desafío que tenemos. Nosotros no vamos a desarrollarnos ni a encarar el progreso con esta división. Vos, fíjate eh, un ejemplo, el del riesgo país parecido a Ucrania, ...es producto de la grieta, porque nosotros no tenemos una guerra acá... ...no tenemos tanques sí. en las calles, no tenemos bueno, bombas... el 2,5 extra de inflación que tuvimos de un mes al anterior... ...tiene más que ver con una grieta política interna del gobierno... ...que con un elemento coyuntural económico, y, para, y, para algunos... Y, y vos no fíjate y fíjese otro tema, que es la inflación... ...vamos sí. a la inflación, que es un tema que nos preocupa a todos... ...que es concreto, ¿cómo influye la grieta en esto? El fanatismo, el tribalismo... Los economistas liberales dicen que la inflación es por el déficit fiscal y por uh -huh. la emisión. ¿Estamos sí. de acuerdo? Uh -huh. sí. Los economistas más ligados al peronismo te dicen que la inflación es en general Especulación. por y también por la ca capacidad o la necesidad del país de generar divisas para el crecimiento argentino y demás. Sí, sí, sí. Al haber dos eh, diagnósticos diferentes, cuando cada uno llega al poder, uh -huh. usan un tratamiento diferente. Totalmente la inflación sí. es multicausal y necesita lo que hizo Israel. Lo que hicieron es un consenso. Uh -huh. eh, Israel, ahora vemos un Netflix de Simón Pérez donde todo el mundo habla de cómo bajó la inflación. Sí, sí, hubo sí. un consenso político. O sea, pero que hubo una salida ortodoxa. En casi todos esos ejemplos, Israel Pero, es pero uno con de apoyo. Ellos. Eh, Bolivia es uno de ellos, Brasil es uno de ellos. Todos tuvieron una salida ortodoxa al problema. Pero con consenso político. Sí, sin duda. Ahí, ahí seguimos con este tema. Yo quiero preguntarle a Olpiano y, y darle la bienvenida a la charla con dos puntos. Uno externo y otro interno, que es de lo que hemos estado hablando. Externamente, eh, el intendente de la capital es alguien que mira mucho afuera, que de hecho eh, dentro o frente y fuera de los micrófonos dice qué pasa en París, cómo está avanzando tal o cual ciudad en el mundo y trata de más o menos ligarlo a lo que es Mendoza y la capital de Mendoza. ¿Qué ve de todo esto que está ya superado hace décadas en el mundo y que la Argentina sigue patinando en ese barro? Y segundo, Facundo ha hablado casi todo el tiempo desde que llegó de generar el diálogo, de confiar, de creer realmente que el diálogo produce algo. En Mendoza no parece haber un gran diálogo entre las dos grandes expresiones políticas. Eh, es un problema para el desarrollo de la provincia eso y la anterior. ¿Qué ve afuera que se podría estar resolviendo desde hace años acá? Bien. Eh... En, esta, en este mundo en el que vivimos, que es un mundo globalizado, eh, tenemos mucho para aprender de lo que están haciendo en otras ciudades. Uh -huh. Hablabas de París, pero hablemos de Santiago de Chile, de Montevideo, de Barcelona, eh, de Málaga. Bueno, Ahora estuvo eh, en Bogotá. En Bogotá, en Bogotá. Hay mucho para aprender de, de las experiencias de gestión de otras ciudades y fundamentalmente uh -huh. una ciudad como <coughs> Mendoza, que es una ciudad capital, corazón de un gran área metropolitana, uh -huh. y digo que el mundo que vivimos es un mundo de ciudades, eso hay que tenerlo presente, y, y tenemos mucho para, para aprender y para compartir. Y bueno, vemos que otras ciudades han avanzado en una, en una agenda de, de sostenibilidad, uh -huh. de desarrollo económico, pero nosotros, aún en este contexto nacional, no nos, resignamos, eh, no nos resignamos de la gestión, planteamos a los vecinos de la ciudad una ciudad sostenible, uh -huh. un modelo de ciudad, una gestión de triple impacto, involucrados con el desarrollo económico y vamos a hablar seguramente de la importancia de la economía del conocimiento para los tiempos que vienen, involucrados con la inclusión social. Okay. Eh, no podemos eh, estar ajenos a lo que sucede en la ciudad, en el Gran Mendoza, en el en país. En la periferia incluso de su propio departamento. Obviamente, obviamente sabemos que, que la pobreza gol golpea, no. el desempleo, así que nos involucramos también con esa agenda para generar oportunidades pensando al desarrollo económico como un concepto mucho más amplio y superador del crecimiento económico. Nosotros queremos generar crecimiento para que haya oportunidades, para que los jóvenes encuentren aquí oportunidades y que no miren a otras ciudades o a otros sí. países. Claro. Para y respecto, ir a respecto a esto que había quedado fuera de la gestión, en lo que es estrictamente político y en ese sistema de tensiones, eh, el peronismo acá dice no hay un diálogo y obviamente que ellos dicen tiene más culpa el radicalismo que nosotros en esa falta de diálogo. Usted como actor político, intendente, eh, persona fundamental en el armado incluso federal del radicalismo ¿Ve que esa falta de diálogo tiene algo de, de autocrítica para hacer? ¿Que falta por ustedes más que por ¿Estamos ellos? Estamos hablando, de, de Julián, de un país que está golpeado por una crisis económica, social, una crisis de valores Eso indica de que no podemos seguir haciendo las cosas como lo hemos venido haciendo hasta ahora Por eso la necesidad... De, de esta mayoría uh -huh. que habla Facundo la necesidad de los consensos que son necesarios esos grandes acuerdos entre, entre la dirigencia por eso eh, desde mi lugar siempre he apostado al diálogo, claro. apostado al Ahora, diálogo. ¿cómo, ¿cómo se apuesta al diálogo Facundo? cuando vos tenés dirigentes como Lilita Carrió que forma parte de Juntos por el Cambio y que en, las, en los últimos días ha sido tan polémica con las declaraciones y hay tanto enojo sobre todo dentro del PRO por lo que ha dicho ¿Cómo se hace para llegar a un diálogo con eso? Eh, yo veo a, la... a una parte importante de la dirigencia totalmente desconectada de la realidad. Uh -huh. La sociedad eh, está triste, está... si vos me decís cómo está el argentino hoy, está con el alma rota. Estamos con el alma rota porque venimos de una decadencia crónica. La democracia no nos pudo dar progreso, prosperidad, uh -huh. no nos educó, no nos alimentó, ni nos dio salud. Eh, nos dio democracia, pero tenemos el desafío ahora de encarar la prosperidad. Y veo una dirigencia peleándose por, por mezquindades, por poder, por, gente, por, lo, por algo que la gente no entiende, es muy triste. Yo creo que en la sociedad hay un gran hartazgo y hay una necesidad de, de un cambio de, de mentalidad colectiva, un cambio de ciclo. Eh, yo no veo tanta grieta en la sociedad. La sociedad quiere trabajo, la sociedad quiere prosperidad, quiere que los chicos no se vayan, quieren seguridad... Quieren eh, un rumbo una, una, Incluso quieren sa Muchos sabemos y sabe la gente Que nos va a costar tiempo Pero quieren sentirse parte de algo que avanza Estamos patinando uh -huh. en, la misma rueda, en el mismo lugar de la rueda Hace décadas en Argentina eh, Yo veo que a veces hay pelea entre, dirigen entre dirigentes Pero que no tiene nada que ver con lo que La gran mayoría de la Argentina quiere que es prosperidad pero al mismo tiempo, digo, esas eh, está bueno profundizar en el porqué de esas declaraciones, ir un poquito más allá, más allá de negarlas, que fue lo que salieron a decir muchos dirigentes, de, desde el PRO sobre todo, dijeron no vamos a hablar más del tema, como que querían directamente eliminar ese capítulo de Lilita Carrió. Claro. Está... Se negaron y encima se subestimaron porque las decía Carrió que normalmente sí, es en sí. sí, sí, totalmente. Sí, bueno, pero no fue solamente uh -huh. contra la gente del PRO, también disparó contra varios cabezas sí. de, de, del radicalismo, digo, contra el mismo Morales. Digo, a uno le da la sensación de que la política tiene problemas, uh -huh. problemas que están relacionados con la transparencia, problemas de los que se habla po muy poco, uh -huh. de los que eh, se pone poco sobre la mesa y de repente son quizás cosas que también tenemos que hablar y tenemos que poner sí. sobre la mesa. La mesa. Pero la, la doctora Carrió pertenece a un partido que es la coalición cívica. Sí. Uh -huh. Y El PRO es otro partido del que yo pertenezco claro, y el que sí. no pertenece. El, el año pasado yo demostré con mucha gente, incluso con la ayuda federal de todo uh -huh. el radicalismo, de que había que cambiar el concepto de, de lo que fue la coalición Cambiemos, que fue el PRO liderando. Uh -huh. eh, el mismo expresidente Macri, lo cito a él, dijo: uh -huh. Esto no es una coalición de gobierno. Una, fue, fue una coalición electoral. Sí, sí, está acuerdas? claro. Sí. Entonces, ¿qué, ¿cómo funciona una coalición? Ustedes pueden ver en, uh -huh. en, en, ustedes son expertos pero la gente que no, no le interesa tanto la política puede ver algunas series de Netflix Borgen, por uh -huh. ejemplo, uh -huh. donde se ve que las coaliciones se ponen de acuerdo en un trazado grueso del país. Eh, nosotros claramente no coincidimos con el kirchnerismo que es un modelo eh, más parecido a, a lo que fue San, a la, lo, el modelo Santa Cruz, Formosa, donde el Estado Influye en los medios, en las empresas privadas, en la justicia, eh, aliados con Nicaragua, con Cuba, con Rusia. Ese modelo no queremos. Estamos de acuerdo con el PRO y la coalición cívica en un trazado grueso del país. Eso, eso se va a tener que el año que viene eh, transparentar en el liderazgo. La sociedad va a tener que uh -huh. elegir proyectos diferentes de cada coalición, claro, de cada las, partido. las famosas internas. Claro, que esto no pasó. La, la, la coalición de Cambiemos fue el PRO que gobernó. Claro. Ahora el radicalismo va a dar pelea. Sí. Va a enfrentar, con, con quizás Facundo Manes a la cabeza. O oh, hay mucha gente. Uh -huh. eh, no, ya, pero la, la pero, es bueno, radicalismo pero va a ganar más, un yo, lugar. yo fui Bien. crítico del PRO también. El pro, eh, Macri dijo que iba a unir a los argentinos y no salimos más divididos. Que iba a luchar contra el narcotráfico, que iba a hacer reducir pobreza a cero. Sí. No convocó a un pacto nacional. Bueno, yo estoy de acuerdo. En la coalición, con un trazado de país republicano, sí, moderno, sí. inserto en el mundo, pero tenemos diferencia y las coaliciones son buenas. Sí. Es lo que pasó en la provincia de Buenos Aires. Uh -huh. El año pasado muchos me decían, Facundo, eh, no hagas la interna porque sos al alquimerismo. Y digo, no, uh -huh. si vamos con lo mismo del 19, perdemos. ¿Y, claro. De hecho, es, fuimos a una interna y entre los dos le ganamos al peronismo unido. Desde la sí. democracia no había pasado Ahora, nada. Ahora, eh, Facundo, eh, perdón, eh, sí, para aportar algo da, cortito da, da, da, a eso, digo... El, el primer eh, escollo que tienen que, que sortear con esta idea que estás desarrollando es el mismo internismo dentro del radicalismo. No, porque ¿No ¿Por puede que, haber tira? internas. Sí, claro, pero digo, si hay algo que, que me parece que el radicalismo tiene y históricamente arrastrando, Me tocó cubrir la convención del 2019 y nunca había eh, palpado tantas divisiones del radicalismo. Digo, Me parece que hay que unificar primero eso también sí. para poder ir y decirle a, a la coalición o al PRO, señores, nosotros queremos liderar esta, esta coalición. Mirá. El año pasado, cuando eh, los líderes del radicalismo, eh, uh -huh. Alfredo Cornejo, entre uh -huh. ellos, me fue a buscar y me dijo, tenés que, o que sería bueno que te presentes en la uh -huh. provincia, eh, porque muchos especulaban que el kirchnerismo iba a ganar el año pasado. En mayo del año pasado se especulaba que sí, en octubre claro. iba a ganar. Siempre se especula y, que bueno, el peronismo va a ganar Buenos Aires. Entonces... Eh, yo dije, bueno, lo dije en, uh -huh. en un acto que se hizo en el Comité Nacional y lo dije en ferro después de la gran elección que tuvimos, un acto, y dije, eh, veo un radicalismo, y yo acepto porque hay un radicalismo, que se paró, que quiere liderar la coalición, que incorporó nueva gente y que habla de ideas modernas que tiene que ver con sí. el conocimiento, con todo lo que habló Ulpiano recién. Ahora... Eh, es muy importante lo que vos decís porque la convención última que fue en La Plata fue un ejemplo para el país en medio de la incertidumbre del frente de todos y en medio de la incertidumbre de las peleas entre el PRO y la coalición cívica, el radicalismo mostró eh, que sus divisiones internas se podían eh, expresar en forma muy civilizada como fue la convención y otro dato interesante yo hace un año era un médico un científico, un escritor he venido a Mendoza cientos de veces sí, con sí. ese rol Hoy soy uno de los dirigentes importantes del radicalismo. Uh -huh. Eso habla de un partido político, no de una empresa o de un espacio que tiene un dueño. Eh, entonces, habla bien del radicalismo, que tenga divisiones, que tenga eh, diferentes expresiones, que después se pueden resolver en una interna partidaria, bueno. para que el ganador de esa interna o la ganadora pueda enfrentar al PRO y que la sociedad después elija la semblanza, el tamiz, uh -huh el liderazgo de la oposición que seguramente va a ganar el gobierno el año que viene. Ya que estamos hablando de personalismos, y voy a arrancar acá y voy a terminar preguntándole a Urpiano Suárez sobre quién se especula mucho en torno a su futuro político. Ya que hablamos de nombres propios, no que se ha dicho mucho esto de no se resuelve con nombres propios y de hecho Facundo lo está diciendo, no el radicalismo muestra tener esa amplitud. Eh, el nuevo radicalismo. El nuevo radicalismo, bueno, está bueno plantear esa diferencia. Bueno, cuando Tony Blair... O sea, sí. eh, esto pasó con el laborismo, el laborismo era un partido que fue renovado por Tony sí. Blair, los demócratas fueron renovados por Clinton, los partidos no tienen el derecho uh -huh. divino a existir si no se renuevan, incorporan gente, se adaptan a las ideas. Ahora, los dos ejemplos que nombró fueron a buscar la reelección. Digo, también confiaron en su propio personalismo. ¿Es bien? Eh, y Clinton, por ejemplo. Bueno, pero dentro del marco legal. Sí, sí, por supuesto, eh. si no tiene nada de malo. Ahora, voy a esto. Usted dice en sus libros eh, que todos los cerebros, en definitiva, son más o menos parecidos, pero que se van nutriendo de diferentes cosas, ¿no? Es cierto. De, de redes neuronales y de redes que tienen que ver con la cultura, con la gente con la que uno está cerca, por algo tantas disciplinas confluyen en las neurociencias. Desde un historiador hasta un matemático, economista, químico, o un neurólogo neurocientífico. sabe más que yo, ahora que me dediqué a la política. No, no, me no. no. De de cosas. Uno tiene que leer un poco de páginas para hacerse el que leyó los libros. No, mentira. Eh, la pregunta es esta. En Argentina, que parece que somos hiperpresidencialistas e hiperpersonalistas para ver y vivir sí. la política. ¿Por qué pasa eso? ¿Es realmente así o es una lectura equivocada y chiquita no. que hacemos? Muy buena. Eh, pregunta para los dos y pregunta para el piano que, que lo vienen atosigando hace rato con quién va a ser el candidato A. Eh, empiezo por Facundo. Bueno, muy buen punto. Eh, el problema, Uno de los problemas de Argentina es que tuvo presidencias que fueron proyectos narcisísticos. Uh -huh proyectos autobiográficos, proyectos personalistas. Uh -huh. Por eso las instituciones son claves y por eso nuestro partido eh, tiene ideas que parecen viejas como preservar las instituciones ¿Algún pero son modernas. ¿No fue personalista desde el siglo XX para acá? A ver, todos los presidentes en el mundo son personalistas y tienen uh -huh. autoestima alta si no nos llegan a ser presidente con está todos bien. los obstáculos que hay. Pero hay instituciones. El problema de la Argentina es que las instituciones son débiles. Uh -huh. eh, la justicia está influida por el poder político. La diferencia, por ejemplo, en una misma isla. Entre República Dominicana Y Haití uh -huh. Son las instituciones, los uh -huh. mismos recursos naturales República Dominicana no es el paraíso No es primer mundo, pero es mejor que Haití Las instituciones ¿Cuál es la diferencia entre Nicaragua y Costa Rica? Las instituciones ¿Cuál es la diferencia entre Uruguay y Argentina? Las instituciones Acá lamentablemente tenemos instituciones débiles En un sistema presidencialista Por eso tenemos que fortalecer las instituciones Si no caemos en manos de proyectos narcisistas Y en el estado de ánimo de los líderes claro Y no lo... podemos, tenemos que tener un consenso político mira uh -huh. eh, hablamos de economía sí. Hace décadas que hablamos de lo mismo Inflación, fuga de divisas, dólar harto, brecha cambiaria la, el, el, Esos son los síntomas, es como la fiebre La causa del problema económico argentino Que nunca discutimos es la falta de confianza uh -huh. La falta de productividad Nosotros no, no generamos riqueza como para Darle bienestar a 48 millones de personas O 50 que seremos en unos años y la falta de políticas de Estado. Así que, menos personalismos a través de las instituciones fuertes. Porque sí. el personalismo es inherente a los liderazgos. Lo que corrige eso son instituciones fuertes. En la Argentina Ayer fallan que le ponga las voto. instituciones fuertes y las políticas de Estado. Bueno, Mendoza hace gala en en, opor en, la, en muchas oportunidades de su institucionalismo. Es un buen momento, me parece, para preguntarle a Ulpiano, ya que lo tenemos, si efectivamente va a pelear por la por la candidatura a la gobernación ah, el año que viene. Pasamos, ¿no? Yo iba a hacer una pregunta, pero con 20 vueltas más, así que me <risa> encanta que esté Afegiro, <risa> fue, fue directo. Eh, directo. directo a, a, no, ya que hablamos de personalismo. Estrario también. Alguna, también. A, algunas breves reflexiones eh, de, la, de la crisis en la, en la que está inmerso el país. No se sale de la noche a la mañana no se sale de la noche a la mañana, uh -huh. no se sale con grieta. Uh -huh. Tenemos que pensar que, que Argentina queremos, pensar que Mendoza queremos y luego sobre eso trabajar en, en, en los planes o en, en proyectos uh -huh. estratégicos. Y en esto tenemos que estar todos, nos necesitamos a todos. Y, digo, y no, soy, no soy partidario de excluir eh, por lo que uno piensa o por la pertenencia partidaria a algún dirigente... De otro espacio, eso, eso para dejarlo claro. Después eh, hemos coincidido en el diagnóstico de crisis, también no hacen falta sondeos ni encuestas para saber que la gente hoy está angustiada y mucha incertidumbre y qué tenemos que hacer nosotros desde nuestro lugar. Ante la incertidumbre, responder con gestión, cada uno del lugar en el que está, como intendente de la ciudad, Facundo, como diputado de la provincia de Buenos Aires y cada uno de los dirigentes porque es necesario recuperar la confianza eh, con el, electorado la, con el claro. electorado, la gente ha perdido, la, hablabas de Astío, eh, Julián, ante la angustia de estar cerca, por eso la importancia de empatizar, de estar cerca, de escuchar a la gente, insisto, no hacen falta encuestas ni sondeos, uno, uno con cada vecino o vecina que hablo eh, nos transmite eso y después coherencia. Y para alguna, de alguna manera empezar a responder uh -huh. tu pregunta, Agustina. Eh, yo en, en diciembre del 2019, cuando asumí como intendente de la ciudad, se un pacto con los vecinos de la ciudad de ser intendente hasta el último día, de trabajar junto a ellos para lograr una ciudad sostenible, una ciudad con calidad de vida, con oportunidades. Uh -huh. Lo ratifiqué tiempo atrás ante el Consejo deliberante el mensaje anual. Que ahí todo el mundo hacer... entendió que usted iba a pelear nuevamente por la intendencia el año que viene. El mensaje tiene que ser, claro, soy un vecino de la ciudad eh, que durante cuatro años va Bien. a trabajar como intendente, hasta el último día tengo un pacto, un contrato social, mi compromiso es hacia los vecinos. Y digo, invierto el juego, usted o cualquier mendocino tiene un trabajo... Imagínense que está trabajando en un lugar y empieza a buscar o a pensar en otro trabajo. Uh -huh. Digo, yo tengo eh, un, un contrato, un, un pacto con los vecinos, lo voy a cumplir hasta el último día. Pero si esperas Pero el piano... al último día golpear, va a ser falta, un poco tarde. Y hablábamos del escenario electoral: faltan 10 meses para una elección aquí en Mendoza. Es muchísimo tiempo. O poco, eh, depende cómo se lo mire. Si para construir un candidato algunos piensan que es poco y de hecho ya Daniel Orozco se lanzó a esa candidatura de gobernación. Yo, yo respeto la, las decisiones eh, individuales, las estrategias individuales de otros dirigentes. Daniel Orozco es un excelente intendente y, y respeto su decisión. Eh, yo les expreso lo que yo siento. Claro. Lo, lo, ¿Y lo había que había un pacto, es... como se cuenta en off, como se lee en algunos artículos de diario, eh, que se había generado en una cena famosa con los dirigentes fuertes del partido. ¿Había un pacto de no candidaturas que eh, un poco se, se rompió. abrió por los márgenes? Lo, lo que hablamos oportunamente es que por la, la crisis que está viviendo el país y esta situación de, de angustia uh -huh. de la gente, bueno era era más importante ponernos a pensar eh, en Mendoza, en esos uh -huh. proyectos estratégicos para que Mendoza, superada la pandemia, vuelva a crecer, a generar crecimiento, empleo. Eh, no, Priorizando no, no, eso a una no, candidatura, por lo menos se habló de priorizar eso a salir eso de la Eso es lo que yo he expresado eh, recientemente también ante, uh -huh. ante la militancia, el radicalismo de la ciudad. Lo expresé hace pocas horas, sí. entiendo que no son tiempos de hablar eh, de candidaturas, falta mucho para, para el calendario electoral uh -huh. del año próximo, y, y por la situación de crisis, digo que nosotros tenemos que eh, empatizar con lo que le está pasando a la gente. Hoy parece que por un lado está la, la, la agenda uh -huh. de, de los dirigentes y por otro lado está la agenda de la gente que la está pasando claro. mal, que el descalabro económico del gobierno nacional le pega eh, muy duro en cada uno de los hogares, uh -huh. y digo, y esa es la agenda que tenemos que atender. Por eso hablaba, ante la incertidumbre, responder con gestión, un radicalismo que gobierna la ciudad desde el año 1983, uh -huh. y mi compromiso es con los vecinos de la ciudad, ante la angustia, estar cerca, empatizar con lo que le pasa a cada uno de los vecinos, y buscar una solución a esos problemas, Bien. Y coherencia, para, coherencia. Entonces, para, Yo lo he planteado... ¿Se puede resumir diciendo que usted respeta la decisión de Daniel Orozco, pero no la comparte en este momento? O sea, no, no. Es mi opinión, claro. entiendo que los tiempos que vivimos nos indican que tenemos que, que... Ir por otro lado. Gestionar, gestionar, uh -huh. hacer lo mejor desde nuestro <coughs> lugar eh, y, y pensar. Obviamente bien, eso bien. no impide pensar Mendoza, pensar cómo vamos a hacer que... Mendoza crezca, que, que genere oportunidades, que genere empleo, eh, pero pero digo hoy, eh, insisto, no son tiempos de hablar de candidatura. El año próximo falta mucho, incluso. Se, hablaba de, se habla de, de algunos hitos temporales del, del Mundial, por ejemplo el Mundial de fútbol, claro. antes o después del Mundial. ¿Qué digo, tan eso felices es? vamos sí, a hacer sí, después sí. del Mundial o qué eh, tan infelices como para pensar eh, en una categoría? Eso también incide. Eh. Eh, Ulpiano, hagamos una cosa, tenemos un juego preparado que es fundamentalmente orientado a las neurociencias, o sea, eh, Facundo va a ser el, el personaje principal. Eh, yo lo que entiendo de lo que hablábamos recién para cerrarlo es, Ulpiano Suárez no se sube, pero tampoco está bajado ya de antemano, no está bajado de por sí, como algunos dicen, y tiene cuatro años más, eh, eh, no hay que contarlo. Yo es lo que interpreto. Soy parte de, de, de un espacio político, eh, entiendo que, que el radicalismo tiene muy buenos Cuadros. dirigentes, uh -huh. eh, que pueden ser muy buenos candidatos el año próximo, yo creo que eh, el año próximo... Sí, es un sí, buen sí. tiempo para este hablar de es el de momento en el que incomodamos a Facundo y le preguntamos si votaría por Ulpiano a la gobernación. <risa> bueno, por le supuesto. <risa> no vota acá. <risa> no no, no pidió ni siquiera opciones. No, no, no, si, si, si, si, si. si hubiera eh, tres candidatos, hoy tres intendentes, Orozco Ulpiano y Tadeo García Salazar, ¿por quién vota Facundo Manes? No, no me quiero meter en la pero, <risa> pero <risa> votaría por el más radical. Bueno, el vamos a buscar el radicalómetro. Pasamos a un día cerrilla hasta la tribuna, Facundo. <risa> vamos a pasar un pequeño juego que ha preparado nuestra mesa, como siempre, en este caso inspirado en la visita de Facundo Manes a 7D. Eh, ¿Quién quiere explicar de las dos? Bueno, ay, explica la la, la AU, que es la, la que cranió esta parte. Arrancamos. Bueno, vamos a poner en pantalla lo primero que hemos preparado. Ajá. Nos inspiramos un poco en la película intensamente, que sí. es una película que habla de emociones. Ajá. Entonces entonces, la propuesta es poner en pantalla algunos personajes políticos y claro, Facundo lo que tiene que hacer es elegir cuál es la emoción que él Piensa estar representando a esa figura. A ver si lo tenemos en pantalla para ya ponerlo. Cristina Fernández. Uh -huh. Puede ser alegría, puede ser tristeza, puede ser ira, miedo o asco. Que son las emociones. ¿Qué son las emociones? Exactamente. Lo entoné mal. Que son las emociones. Bien, eh, Cristina Fernández de Kirchner, repetile, por favor. Bueno, alguno de esos tiene que elegir entre la alegría, la tristeza, la ira, el miedo o el asco. Yo creo que está, eh, tiene emociones, me imagino, debe tener emociones mixtas entre miedo e ira. Uh -huh. Miedo e ira. Bien. ¿Ella tiene esas emociones o no las genera? Era que le genera a Facundo Valles. Ah, ¿qué me genera a mí? Sí, sí, sí, sí, sí claro. bueno igual responder por otro lado. Uh, una. Una mezcla de todos. <risa> <risa> una mezcla de todos esos. Sí, Como no, la vida misma, hasta digamos. Alegría. Incluido el asco. No, no, perdón. Vamos a ver, eh, ¿qué, me, ¿qué me expresa a mí? Sí, sí una. Que, eh... No, no sé si me expresa alguna emoción de esas que están ahí. Ninguna, ninguna de esas. Bueno, no. está para hablar algo entendido qué le genera una figura como Cristina a Facundo Manes. Vamos a ver otra más. Tristeza, quizás. Tristeza. quizás desaprovechó Tristeza. una oportunidad, ¿no? Desaprovechó uh -huh. una oportunidad enorme como también la desaprovechó Macri de convocar a todos los argentinos para lo que creemos, que es consenso, política de Estado... Si Macri estuviera en lugar de Cristina, también elegiría la tristeza. Sí, sin duda, tristeza, porque eh, no han podido aprovechar una oportunidad de confianza que tuvieron en su momento. los dos tuvieron, Los dos tuvieron un gran apoyo popular eh, y no, no pudieron hacer algo de estadistas, que es convocar a... Eh, a todos los argentinos a un destino común. Avancemos, que la, la maldad de nuestra mesa ha trabajado mucho y ha hecho varias de estas, así que mm. tenemos un, un montón para ofrecerle. Eh, por lo menos, otra de estas de las sí, eh, claro. emociones, Agustina. Sí, ¿Tenemos? a ver, ¿qué más tenemos? Dale vos. Lo ponemos en, en pantalla, a ver a quién más tenemos. A Gerardo Morales. Uh, ¿Qué Gerardo emoción le genera Gerardo uh, Morales? Un correligionario que también es nombrado como uno de los presidenciables, ¿no? ¿Cuáles eran las emociones? Tenemos alegría, tristeza, ira, miedo o asco. No, alegría. Uh -huh. Ok. Alegría. Con expectativa para el año que viene. Sin duda. Bien. Lo dice la, sobre... Bueno, dijo Julio Cobos, aquí en la provincia, que le gustaba la fórmula Manes Morales. Yo coincido con Ulpiano que es muy, muy temprano para hablar de candidaturas, la gente está sufriendo mucho Así que me parece que uh -huh. tenemos que hablar de, de abrazar a la gente, coincido, mañana hablamos de empatía con él claro. en la plaza Es un momento de, de reconocer al otro, de estar juntos, no de candidaturas Tenemos una placa más para, para poder mostrarle a Facundo, a ver si se la podemos mostrar Que tiene que ver con otro de los referentes radicales y con un mendocino con el que, se va, con el que ya se reunió según lo que nos uh -huh. contaron en, este, en, esta, eh, en esta jornada En que Facundo llegó a la provincia Hablamos de Alfredo Cornejo ¿Le genera alegría, tristeza, ira, miedo o asco? No, no. alegría, sin duda ¿También? también, ¿También? ¿También? ¿En, bueno, ¿En qué se basa esa alegría? Bueno, tengo un gran respeto por Alfredo eh, Él fue uno de los que me convocó para ingresar a la política uh -huh. eh, Tiene gestión Como dice Ulpiano El radicalismo tiene muchos dirigentes Que yo creo que si nos unimos eh, Vamos a... a a, a estar a la altura de la historia como estuvimos en el 83, que no eh, alcanza con el radicalismo hay que convocar a todos los sectores pero uh -huh. es un partido extenso, territorial con dirigentes con gestión se gobierna eh, muy bien eh, Mendoza, Jujuy Corrientes eh, la ciudad de Mendoza, 500 intendencias o 400 y pico intendencias eh, la verdad que el radicalismo tiene espero y yo estoy convencido que Está, ...está pasando esto, tiene que procesar... ...que otra vez la historia lo llama a convocar a los argentinos... ...esta vez no para la reconstrucción democrática sino para entrar al desarrollo. ¿Y si usted tuviera que darle un consejo a Alfredo Cornejo, le diría que juegue en, en el ámbito nacional o local? No, no, no me no, no, <risa> no me meto en internas, en, en, Yo vine a Mendoza para. ¿Pero le ve pasta para jugar en lo nacional? Pero su, por supuesto, por supuesto, es una, un candidato presidenciable sin duda. El radicalismo, tiene, ¿no? el radicalismo tiene muchos candidatos presidenciables. Bien. Por lo menos esos tres que nombró recién. Sí, Correjo, Martín López también era candidato presidencial, ¿no? pero él eligió la ciudad. Pero... Pasa, igual es que ciudad. da la sensación, por lo menos a los que lo miran desde Mendoza, que instalar un candidato de la provincia, como puede ser Alfredo Cornejo, eh, llevaría otro tiempo de conocimiento, ¿no? y que uh -huh. quizá en algunas encuestas donde se lo pueden comparar con algunos eh, referentes más nacionales de la talla de eh, quizá eh, Rodríguez Larreta o demás. Se lo, se lo ubica como poco conocido a Alfredo Cornejo. Quizá nosotros, para nosotros mendocinos es, es conocido. senador, fue gobernador y demás, pero en la, en la competencia nacional, bueno, ya, hay que sacar otra musculatura política también. Yo creo que el, año, el, el mayor desafío de un liderazgo hoy en la Argentina, a todo nivel, eh, municipal, provincial, nacional, eh, o como servidor público, desde el Congreso en mi caso es algo de muy difícil, uh -huh. pero el mayor desafío hoy es tratar de convertir la resignación en esperanza la gente Bien. está abatida, está resignada es más, muchos piensan uh -huh. que es un país fallido y para nada Argentina tiene una potencialidad enorme el mundo que viene requiere de alimentos, de energía de, de todo lo que puede producir Argentina, uh -huh. eh, ahora si gobernamos mal como Hace décadas vamos a estar peor. Pero si nos unimos en un propósito común, con ideas claras, Argentina tiene un gran potencial. Pero hay no, que estimular a la sociedad de salida de tristeza. Ulpiano, no, sí. no, no lo dice Facundo, quiero decirlo yo. Facundo representa eh, aire fresco, aire, nuevos, nuevos aires para la política argentina y eso es muy bueno. Y destaco lo que está haciendo, que es recorrer todo el país. Porque nosotros a veces de las provincias no, nos quejamos de, del centralismo porteño bonaerense y, y Facundo está recorriendo todo el país estando cerca, ayer en San Juan hoy y mañana en Mendoza Se va y haciéndolo de una punta a la otra de, de Argentina uh -huh. y eso es muy importante porque lo que viene requiere de, de, de, de un pensar Argentina con, un, con una planificación eh, que contemple bien. las realidades de cada una de las provincias, de cada pueblito y eso lo está haciendo Facundo. Muy bien, hagamos una cosa, porque estamos mal de tiempo. Hagamos una más de lo Dale. que tenemos preparado. ¿Safamos? Muy bueno. No, no, no, no, no, lo no, mejor sacamos, ahora. no nada. Porque este, ahora tenemos que, claro... La última, una sí. sola. Tenemos un cerebro humano. Traigan el cerebro... Y figuras políticas. Entonces sí. eh, Facundo tiene que elegir de esas figuras políticas de quién sacar más neuronas para conformar ese cerebro humano ¿Y de quién menos neuronas? A quién? ver lo que ponemos en pantalla. Dale. Sol, sol Ey, de referencias de Juntos por el Cambio. ¿De quién sacamos más neuronas para agregarle a ese cerebro? Wow. ¿Y de quién saca menos? <risa> y con este cerramos, dale. Yo sacaría de todos un poquito. No, no bueno, bueno que, que tengo la verdad, no es que tengo. De ah, todos va a sacar un poquito. Y sí, todos tienen Pero, algún mérito. Y de Lilita, y también por tienen ejemplo? tienen debilidades. Como todos. De o de Lilita o de Macri. De Macri. De todos, de todos un poquito. Sí. Ellas por las dudas tiran. ¿Segura? Es como es salida que palomita, salomónica. ¿no? una salida Igual es una salida salomónica. ¿Y alguien muy... de quien sacaría menos? No. Bueno. No me animo a, a sacar neurona de nada porque lo más importante que tenemos, el órgano que tenemos bien. acá es el más complejo del universo. A todos les pides casi por igual. Está bien, bueno, Gambetti o Facundo Márez, alguno lo pudo, pero estuvo muy bien igual. Eh, les queremos agradecer a los dos por haber venido. En 30 segundos mañana hay una charla. Sí, vamos a estar con un piano, con... Mucha gente, eh, hablando de esto, estamos recorriendo a la Argentina y hablando de qué país nos merecemos, de cuál es la idea de Argentina, de por qué no debemos irnos y de por qué debemos involucrarnos. De, tenemos que dejar de ser espectadores y ser protagonistas de la nueva Argentina. Gracias Facundo por haber venido. Gracias Sur como siempre, Vamos, por estar Urbiano. con nosotros.